Me gusta ser a veces un poco zorra y decirte, amor, no vengas. Para que sí, vengas. Y tu mano entonces arriba. y ser tu perra para que me rasques la barriga, dejándolo todo a medias. Me gusta ser un poco aventurera y vivir sin mapas ni rutas traicioneras. Me gusta ser un poco mujerzuela, beber amor o de tu cerveza, gritar en mitad de la avenida austeridades, escandalizar rutinas sin verdades. Me gusta ser una cualquiera, observarte en la distancia, mirarnos a los ojos. Como si no me conocieras. Y volver entonces callejera. Y encontrarnos en una esquina. Y jugar a darnos la hora como turistas. Me gusta ser una mujer de la vida que sirva la muerte a vida. Me gusta ser una mujer pública. Descorazonarme a micro abierto. Abrazar desconocidos Dejar mis sentimientos sobre la barra Ser Una nudista del alma Pero juro sobre la mente, Con este corazón de papel Que lo que más me gusta Es la libertad que saborea en tus manos Ser Una heroína Ser una puta sin adicciones, sin mentira, con realidades esfera, sintiéndome entre tus brazos, entera.